¿Crees realmente que la comida y ese desayuno que te metes entre pecho y espalda antes de empezar a estudiar no interfieren en tu proceso de aprendizaje a la hora de preparar una posición? Pues bien, en este vídeo vamos a ver cómo puedes hacer y una serie de consejos para que uses la nutrición y la alimentación en tu favor. Si yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es comerme pues una serie de cereales, leche, un montón de eh, bollería industrial, productos procesados, y después me pongo a estudiar lo normal es que cuando llegue y me enfrente a la, a la lectura de los temas que tengo que preparar, tenga somnolencia. Eso es lógico. Digamos que en el, en el torrente sanguíneo, una vez ingerimos los alimentos, pues tenemos los nutrientes en forma de ácidos grasos, proteínas en forma de aminoácidos y los azúcares que ingerimos en forma de glucosa. Esos eh, picos de glucosa, digamos que cuando yo ingiero hidratos de carbono que tienen un alto índice glucémico, la insulina, para rebajar esos picos de glucosa, se dispara. La insulina se segrega en los hilotes pancreáticos Langerhans tipo beta y permite que todos los nutrientes que estén en la célula, o mejor dicho, todos los nutrientes que estén en la sangre entren en la célula. ¿Qué sucede? Cuando yo meto un hidrato de carbono de alto índice glucémico la insulina se dispara y rebaja los niveles de glucosa en sangre permitiendo que esos nutrientes que estaban circulando entren en la célula. Esas oscilaciones subidas y bajadas de glucosa lo que provocan es cuando yo ingiero mucho hidrato de carbono voy a estar somnoliento, pesado con pocas ganas de hacer nada y una vez la insulina Entra a trabajar, rebaja los niveles de glucosa en sangre y entonces hay una demanda nuevamente de azúcares que provoca que esté toda la mañana buscando ingerir alimentos que eh, tengan un alto índice glucémico, como puede ser café con leche, meterle una pasta, una Coca-Cola, etcétera. Entro en ese bucle que realmente el proceso de aprendizaje no se ve favorecido. No se ve favorecido porque estoy pesado, estoy sonoliento, no tengo ganas realmente de, de estudiar y tiro un poco de cafés, cafés con leche, coca colas, estimulantes. ¿vale? Al final, cuanto más desnutrido esté, peor va a ser mi proceso de aprendizaje. A nivel de neurotransmisores funcionaré peor y todo eso va a interferir en mi objetivo que no es otro que ser capaz de memorizar los temas y ser capaz de afrontar la oposición con garantías. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, compártelo. Un saludo. Chao, chao.